Vamos a resolver este ejercicio de triángulos en el que nos dicen que tenemos que construir un triángulo ABC del que se conocen los siguientes datos, A60 grados, el ángulo A, el ángulo C 45 grados y el ángulo A, eh, perdón, el lado A tiene que medir 60 milímetros. Antes de nada me he dibujado un esquema aquí de un triángulo cualquiera en el que he puesto los datos que tengo. Y acordaros que siempre eh, los vértices de un polígono se nombran consecutivamente, A, B, C y. En el caso de los triángulos, el lado opuesto al ángulo, al ángulo A deberá ser el lado A. De la misma manera, el ángulo eh, C, su lado opuesto será el lado C. Y si tengo en esta posición el ángulo B, su lado opuesto será el lado B. Eh, bien, aquí hemos dibujado los datos que tenemos. Yo he dibujado ya un lado que mide 60 milímetros y le voy a llamar A. Lo tengo en esta posición y sé que entonces el vértice C deberá estar, por tanto, en uno de estos extremos, mientras que el otro extremo deberá ser el vértice P. Vamos, por tanto, a ponerles sus nombres. ¿Bien? Y eh, para hacer este ejercicio tenemos dos opciones. vale La primera Podría ser, utilizando el arco capaz, ya que estoy viendo el segmento BC o el lado A, bajo 60 grados. Otra opción podría ser directamente, sé que el ángulo en C es 45 grados, así que aquí podré dibujar ya directamente 45 grados. Y si no quiero usar el arco capaz, sé que entre los tres ángulos miden 180 grados. Así que si resto 180 menos 60 menos 45 me va a dar 75 grados, con lo cual el ángulo en B obligatoriamente ha de ser 75 grados. Vamos a utilizar esta opción por ser un poco más sencilla que el arco capaz. Para esto eh, me alineo con la escuadra y el cartabón sobre el segmento que tengo y trazo 45 grados que son los que voy a trazar desde el vértice C Bien, esta línea de aquí será precisamente el lado B para saber dónde acaba el lado B lo que voy a trazar es 75 grados en el vértice B vuelvo entonces a alinearme mediante la escuadra y el cartabón con ese triángulo con este lado y trazo desde el vértice B 75 grados Bien. Entonces llevo esta línea que me indica cuál es la posición del de ángulo A que si mido precisamente con, esta, eh, con el medidor de ángulos veré que el ángulo que forma A deberá ser obligatoriamente 60 grados. Vale, lo voy a comprobar y efectivamente veo que aquí pasa por 60 grados, siendo esta la línea inicial, con lo cual está bien. Bien, vamos a marcar entonces el resultado con un color, eh, perdón, con un grosor ya un poco mayor. Y aquí tendremos el triángulo dibujado. Vamos a poner también el nombre. Bien, y este es el ejercicio. Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me podéis consultar. Vale, gracias.